Quién pegar todos ¿Por qué? ¿Por qué todos son tan crueles conmigo? porque nadie me quiere? ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! Perdón, puedo ser el dramático Lo siento mucho, lo siento mucho ¡Ay!